Bueno, saludos, soy, soy Rael Banger. En esto ahora les traigo un video de cómo descargar cualquier, cualquier video de Facebook. También les, sirvi, les servirá este programa para descargar cualquier video de eh, Internet. Entonces, eh, una vez encuentran el video, este video que estoy grabando, presionan en mostrar más y luego presionan en el enlace que les dejaré en la, ahí en la descripción del video y esperan a que se eh, cargue la página para presionar en ah perdón leí el enlace que no era era en este con el que les quería hacer la muestra eh, la prueba perdón entonces una vez aquí Presionamos en descargar y de inmediato comenzará la descarga. Una vez que se les descargue, se vienen a descargas y presionan en extraer aquí. Una vez se les descargue, eh, presionamos doble veces el botón izquierdo del mouse. Este es para instalar el programa para descargar cualquier vídeo de Facebook. Ya les va a quedar de por vida en el, sí, en el computador y también podrán descargar cualquier video de internet. O sea que eh, aquí comienza la instalación. La instalación es muy fácil. Presionan en NES luego en sí siguiente aceptamos los términos y condiciones siguiente siguiente siguiente, siguiente. y no presionen en finalizar agua Una vez aquí, vamos a presionar en Crack Copiamos estos dos enlaces Estos dos archivos, perdón Vamos a Equipo, disco local C Archivo de programa por 86 Y aquí, y aquí está el programa donde lo vamos a pegar Si no lo encuentran así, les da muy duro En el enlace que está en, la, en, el, enlace que está en el escritorio Presionan de, eh, botón derecho del mouse y presionan en abrir ubicación de archivo y le saldrá, luego pegan aquí los dos archivos que copiamos presionamos en reemplazar, continuar y ejecutamos este que está aquí, miren que le sale seleccionado de una vez luego doble vez el botón izquierdo del mouse, luego en, en sí luego si, sí, aceptar cerramos aquí y luego finalizar Ahora, eh, vamos a aceptar, eh, ahora, eh, qué vamos a hacer, la idea es que el programa se nos agregue en, en el motor de búsqueda, si lo tienen abierto, lo cierran, vuelven y lo abren, y vamos a presionar aquí, donde están los tres puntitos. miren aquí, más herramientas extensiones y aquí no tiene que salir entonces qué vamos a hacer nos vamos otra vez allá si quieren le dan clic eh, presionan botón derecho del mouse abrir ubicación de archivo o simplemente se van por aquí carpeta disc, equipo disco local c eh, en mi caso, como en mi sistema operativo de, de 64 bits, me parecen dos carpetas Archivo de programa 86 y archivo de programa Si fuera 32 bits, so, solo saldría archivo de programa ¿sabes? que la buscaría en Instagram. Entonces presionamos doble doble es el botón izquierdo del mouse Luego en Internet doble a manager Y vamos con un archivo que termina en ¿Dónde está...? mire este archivo, que termina en CRX, lo vamos a arrastrar al motor de búsqueda donde tenemos las extensiones. Y luego presionamos en añadir extensión. Supongamos que le dimos añadir, añadir extensión y no les funcionó, a muchos les va a funcionar pero a otros no les va a funcionar. O sea, cuando le den añadir, añadir extensión, les va a quedar añadida la extensión y les va a funcionar a mucho bueno hago de otros no les va a funcionar y entonces voy a hacer de juego o sea voy a, a dar a entender que no me funcionó entonces voy a cancelar no me funcionó entonces los que les funcionó me esperan aquí por la extensión añadida aquí y a los que no les funcionó van a hacer lo siguiente van a presionar aquí van a presionar aquí en donde dice directo este para los que no le funcionó y aquí una vez que estemos aquí vamos a presionar en donde dice añadir a Chrome y luego ahora sí todos presionen añadir extensión y la extensión se ha añadido aunque aquí dice comprobando bueno, igual una vez que se haya añadido cerramos el motor de búsqueda ya lo podemos cerrar lo abrimos nuevamente y ya la extensión está añadida aquí pero hay que activar unas casillas entonces presionamos aquí donde los botones tres botoncitos eh, más, er eh, más herramientas extensiones y luego en detalles miren que aquí ya está añadido en detalles y aquí vamos a activar estas casillas y listo entonces ahora ya podemos descargar cualquier video de internet. Pero en este caso les voy a enseñar a descargar cualquier video de. Eh, si es en YouTube, le sale la extensión para descargar cualquier video. Otra cosa, el programa por defecto va a crear unas, unas carpetas, tres carpetas, cuatro carpetas en descarga, que son estas. O sea que los programas se van a esta. Eh, documentos, música eh, de, eh, se van eh, según el género del archivo que estén descargando. Así mismo se van a ir ubicando las descargas. Miren, que aquí para descargar este vídeo ya me sale la extensión, pero en este caso no vamos a descargar videos de YouTube ni de otra página, sino solo de Facebook. Entonces, para descargar un vídeo de Facebook, vamos a hacer lo siguiente: cualquier vídeo de Facebook, como con video vídeo que esté por aquí, eh, un vídeo en donde hay uno, aquí suben tantas cosas. Por ejemplo, aquí hay un video. Miren, que le presiono y la extensión no me sale aquí para entonces, eh, eh, ¿cómo hacemos para cargar este video? Entonces presionamos botón izquierdo del mouse, no, derecho, perdón, mostrar URL del video, seleccionamos esto, lo copiamos y simplemente vamos, vamos aquí a entrar los tres puntitos y vamos a presionar, vamos a buscar, abrir una ventana en incógnito y vamos a pegar el enlace aquí y presionamos Enter. Y como pueden ver, ya el video mmm, va a salir aquí y ya la extensión está, o sea que ya la puedo descargar, pero esperemos a que termine de salir el video. De es que el internet está un poco lento porque hay muchos conectados ahí en el... Bueno, miren, este es el video que queremos descargar. Aquí ya nos sale la extensión para descargar, para descargar. Damos, presionamos ahí. Y si lo quieren en HD, en HD, si sí, ¿no? Aquí están las otras opciones. En mi caso lo doy en HD. Luego iniciar descarga. E inmediato se comenzará a descargar el video. Miren que demora en... Supongamos que cinco minutos. Y aquí ya pueden cerrar esto. Si quieren cierran su Face. Este acceso directo del escritorio lo pueden eliminar. Ah, otra cosa que me estaba pasando, ay, casi me va. Eh, nunca actualicen el, el programa, no lo actualicen. Si les sale la opción, les pide, eh, les pide actualización, den en cancelar, no lo actualicen, porque si lo actualizan, va a funcionar por ahí tres días y luego se desactiva. Y tendrán que volver a hacer los pasos que les enseñé para instalarlo para que les vuelva a funcionar. No lo actualicen nunca. Si lo actualizan, no les va a funcionar correctamente. Tendrán que desinstalarlo e instalarlo nuevamente. Y hacerlo. Lo bueno es que la instala de nuevo no es complicado. Entonces, en ese caso es muy fácil. Pero procuren no actualizarlo. en clic y perdón, presionar en cancelarlo. bueno aquí como pueden ver ya se ha terminado de descargar el archivo ustedes pueden abrir la carpeta donde se descargó lo pueden reproducir directamente vamos a abrir la carpeta donde se descargó y mírenlo aquí está. Eh, se va a la carpeta de videos en descarga bueno eso ha sido todo por hoy eh, espero que se suscriban y que les haya gustado el video chao